Muy buenos días a todos. Como siempre, bienvenidos al Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenos días especialmente a Pedro, a toda su familia y también a todos los eh, excompañeros de corporación que han querido venir a acompañar a Pedro en un día tan importante, no solamente personalmente para él, sino también tan importante para la ciudad. Porque hoy cumplimos una tradición. Cumplimos la tradición de que alguien que ha tenido el honor y el orgullo de ser alcalde de Zaragoza cuente con un cuadro en el salón más importante de la ciudad. Esa tradición que hoy vamos a cumplir es importante porque solamente eh, cuando, en la historia, cuando en la historia pasada ha habido intolerancia no se ha cumplido con una tradición tan importante democráticamente como es la de honrar una figura de alguien como quien ha sido alcalde de Zaragoza. Y Pedro Santiesteve fue alcalde de Zaragoza desde el 2015 al 2019, eso es algo que nos une a los alcaldes, yo hoy quiero hablar fundamentalmente de eso, y, y lo que nos une a los alcaldes es que una vez que lo hemos sido, lo seremos el resto de la vida y lo llevaremos siempre en el corazón. Es evidente que eh, a mí, con Pedro Santiesteve, me une el ser alcalde y toda la vida me uniré a ser alcalde. Y es evidente que a Pedro y a mí nos desunen otro tipo de cuestiones ideológicas de las que hoy es evidente que no toca hablar. Hoy no toca hablar de aquellas cuestiones que han podido en el pasado, porque hoy lo que toca hablar es de la figura de alguien que es alcalde que caracteriza el tomar decisiones siempre pensando en sus vecinos. Los alcaldes podemos equivocarnos o podemos acertar, pero es verdad que cada vez que un alcalde toma una decisión lo hace pensando en en el bien de sus vecinos, lo hace con la mejor intención, lo hace pensando en el futuro, lo hace pensando en el bienestar de todos y eso es, yo creo, que lo primero que caracteriza a alguien que ha sido alcalde y yo creo que Pedro también eh, lo tuvo. Los alcaldes, además, estamos acostumbrados a escuchar a la gente, estamos acostumbrados a salir a la calle, acostumbrados a que eh, nos digan cosas buenas y cosas malas, pero yo creo que la cercanía es algo que también te queda en el recuerdo y te queda para toda eh, tu vida. El cuadro que hoy colgamos en el Ayuntamiento de Zaragoza es un, un, una tradición que no es el último de los reconocimientos que tiene un alcalde, porque lo normal es que un alcalde eh, en la siguiente legislatura eh, tenga un día tan importante como es el de hoy, el de poder colgar el cuadro, pero es verdad que a Pedro aún le queda recibir la medalla de oro de la ciudad y también es una tradición cuando deja de ser alcalde el poder recibirla y hay otra tradición que yo creo que es importante y es que las calles de la ciudad recuerden a los alcaldes en el momento en el que ya no estamos y eso por supuestísimo espero que sea dentro de muchísimos, muchísimos años. Pero hoy es verdad que es un acto importantísimo en, en esas tradiciones democráticas que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza y que hay que preservar, como que es que el alcalde tenga un lugar en, eh, destacado en la ciudad. Porque ser alcalde es una inmensa responsabilidad y ser alcalde además tiene una dedicación absoluta. Los alcaldes tienen que colocar a la ciudad por delante y por encima de todo para gobernar para todos, independientemente de esas ideas o de las discrepancias que haya podido haber en el pasado, yo creo que Pedro Santisteve siempre actuó pensando en el bienestar de los ciudadanos y en lo mejor para la ciudad de Zaragoza. Por eso hoy es un día especial para Pedro, pero es un día especial en el que también yo quería acordarme de todos los alcaldes que, que, que han tenido ese honor y ese privilegio en nuestra ciudad, yo tuve la suerte de conocer a Luisa Fernanda Rudi, de, de conocer a mi anhelado y querido Pepe Tarés, de conocer a Juan Alberto Belloc y también de conocer a eh, Pedro Santiestevi. Y además quiero reconocer que de todos y cada uno de los alcaldes que he tenido la oportunidad de conocer, he tenido la suerte de aprender algo de ellos, también de Pedro. Creo sinceramente que Pedro, como decía antes, eh, en los cuatro años que tuvo esa responsabilidad de la Alcaldía, lo hizo pensando siempre en lo mejor para la ciudad, pensando en el trabajo infatigable por sus ciudadanos y, por lo tanto, creo que este reconocimiento que hacemos es un reconocimiento no solo de mente democrático, sino que creo que es un reconocimiento de absoluta justicia. Este reconocimiento, además, eh, lo hace eh, habiendo confiado en Eduardo Laborda, en el pintor que eh, lo ha hecho. Ahora descubriremos el cuadro, pero creo que el cuadro también es muy significativo por lo que me han contado, que yo no lo he visto todavía, de lo que significan estas tradiciones democráticas, de lo que es la democracia, porque el cuadro tiene recuerdos de lo que para Pedro ha sido importante en esta ciudad, pero también algunas de las cuestiones más importantes como Pedro hizo, como fue el propio mercado. El propio mercado creo que ejemplifica perfectamente lo que es el traspaso de poderes. Yo tuve la oportunidad de decirlo el día que inaugurábamos el mercado central, pero quiero reconocerlo y quiero volver a decirlo ahora. El mercado central se inauguró ya en esta legislatura, pero es verdad que el mercado central es una de las obras que la gestión, y que, que la gestión de Pedro y que la gestión de todo el equipo de Pedro dejó en el legado de la ciudad. Por lo tanto, no solamente es recordar a la persona, no solamente es recordar al alcalde, sino que también es recordar las cosas buenas que el alcalde Santiesteve hizo para la ciudad. Eh, Pedro será alcalde toda la vida. El alcalde Santiesteve siempre tendrá un lugar en este salón de recepciones y eso es algo que une muchísimo más de lo que separa, sobre todo en un día como hoy. Eduardo. Yo tengo que darte la palabra para que nos cuentes exactamente lo que lo que has querido reflejar en este retrato de Pedro. Quiero darle la enhorabuena a Eduardo por el magnífico trabajo que ha hecho, pero fundamentalmente quiero dar la enhorabuena a Pedro Santiesteve y a toda su familia por lo importante que esto significa para todos eh, nosotros y quiero ser breve fundamentalmente por una razón, porque hoy lo importante es reconocerle a Pedro, reconocerle al alcalde Santiesteve, el trabajo que hizo por la ciudad. Así que muchísimas gracias. Eduardo, tienes la palabra. Buenos días y gracias por vuestra compañía. Es curioso, pero en 1972 conseguí mi primer reconocimiento artístico en este mismo lugar. Aquí recibí, de manos del alcalde de Zaragoza, el premio de pintura Mariano Barbasán. Las 25.000 pesetas del premio y la primera entrevista como pintor que me hicieron para la prensa fue el estímulo decisivo que me llevó a iniciar la arriesgada y apasionante aventura de vivir del arte. Superada muy positivamente esa meta, 50 años después, comparto con vosotros lo que considero un premio a este largo trayecto. La presentación, por parte del actual alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, del retrato que, siguiendo una tradición, se realiza al anterior alcalde, Pedro Santisteve, al que agradezco públicamente el haber dejado en mis manos su imagen institucional. Hace años que coincidí con Pedro y Ana, su compañera, en el Bar Bonanza, refugio mítico de la última bohemia zaragozana y desde entonces siempre que nos cruzamos por la calle intercambiamos una sonrisa y un hasta luego pero ahora tras conocernos más profundamente con motivo de la realización del retrato podemos afirmar que compartimos una verdadera amistad la otra gran alegría que me ha proporcionado el encargo de pedro santisteve es la oportunidad de compartir este noble espacio, con los retratistas aragoneses por los que más respeto y admiración siento, José González, Mariano Oliver Aznar o mi idolatrado Francisco Marín Bagués. Aprovecho esta ocasión para pedir a los responsables políticos del Ayuntamiento que consideren lo que es un deseo generalizado entre los artistas, el dedicar al pintor de Leciñena un espacio digno con sus obras más representativas, teniendo en cuenta el bajo coste que esto supondría para el Ayuntamiento, ya que el Ayuntamiento posee más de, ciento, más de 300 obras que permanecen depositadas en el Museo Provincial de Zaragoza. Aparte, Marín Bagues fue el pintor de Zaragoza, siempre será el pintor de Zaragoza. Especial recuerdo tengo para los últimos especialistas de este género, que ha pasado por diferentes fases de esplendor y de decadencia. Alberto Duce y Guillermo autor del primer el retrato del alcalde democrático, Ramón Saí de Baranda. Con estos dos personajes, Iris y yo compartimos amistad y secretos del pasado. Los conocimos y salíamos algunas noches a tomar vinos cuando ellos ya estaban pues, en los últimos años de su vida. Respecto al retrato de Pedro Santisteve, como la mayoría de mis obras, está planteado con un concepto barroco, cuya característica fundamental es es la utilización caprichosa de la luz con el fin de llevar al espectador hacia aspectos que me interesa destacar. Por ejemplo, en el paisaje donde sitúa al protagonista del cuadro, el foco más luminoso incide sobre el mercado central. La intervención, como ha dicho Jorge Azcón, más relevante de Santiesteve como alcalde. En cambio, la parte en penumbra donde emerge la Torre de San Pablo representa su vida privada. Por otro lado, el situar al alcalde en la calle como un ciudadano más en vez de en el despacho constituye una línea un tanto novedosa e interesante ya iniciada por Jorge Gay con el retrato de Belloc. Pues de continuar esta tendencia, con los años el ayuntamiento dispondría, además de los personajes que, que han dirigido el ayuntamiento, la ciudad, una variopinta panorámica de la ciudad, algo hasta ahora inédito. Muchas gracias, y es un día, para mí, de los más felices. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia. Jorge, gracias por, por tu discurso, gracias a los compañeros, compañeras de, co, de corporación que estáis aquí acompañándonos en el día de hoy y quiero, Jorge, que traslades también mi agradecimiento, como lo he hecho a la entrada, del trabajo que ha hecho tanto Octavio como coordinador de alcaldía, como todo, toda la gente de protocolo con, con Gema a la cabeza. ¿no? Quería, en, en esta fecha, pues para mí tan, tan grata... Sobre todo, aprovechar esta excusa para, para agradecer, o no solo la presencia a todos vosotros, sino aprovechar un poco esta, esta excusa, sobre todo para, para vernos las caras a gente que después de casi tres años no os veía el pelo. ¿no? Me estoy refiriendo a las, a las compañeras y compañeros de la, de la anterior corporación, a los equipos asesores y y me apetecía de alguna forma el intercambiar algún tipo también de, de sensaciones o percepciones de los años que vivimos juntos. Yo estoy, luego, tremendamente, <coughs> tremendamente orgulloso y agradecido de la capacidad de entrega del Gobierno y ese equipo de asesores que tuvisteis en el desempeño de las tareas de Gobierno, muchas veces mucho más allá de las propias fuerzas físicas y mentales. Esto a prueba de vuestra generosidad, de la percepción que compartíamos entre todos de tratarse de una ocasión única para poner en valor todo el trabajo colaborativo que habíamos realizado en los meses previos y también la ilusión puesta en ese intento de hacer las cosas en beneficio de la mayoría. Pese a que muchos ni nos conocíamos, que carecíamos de conocimientos suficientes de los entramados de la Administración local y de ser un gobierno en minoría, creo que tuvimos el gran mérito de intentar dar la vuelta a la ciudad como un guante e intentar de alguna forma el demostrar nuestro amor por la ciudad, el cómo la mimamos más allá de sus lindes para que brillara con luz propia, que no jugamos a competir con otras ciudades, sino a colaborar en la mejora de las condiciones de vida de nuestros respectivos habitantes de las ciudades con las que nos íbamos uniendo en tareas concretas. Más allá del evento extraordinario de la Expo, yo dudo que también haya habido alcaldes que hayan atendido a más cónsules y embajadores en sus primeros meses de mandato. ¿no? Eh, tal vez eso era prueba ¿no? de, de las expectativas que podíamos haber levantado, pero también es cierto que había también un trabajo que se iba realizando en el que se iban liderando rankings que sí importaban, ¿no? que como la excelencia en las inversiones en lo social por número de habitantes, una proyección exterior unida a la asunción de los compromisos internacionales suscritos, la soberanía alimentaria, las políticas de, media, de movilidad, medioambientales… Yo creo que nadie puede poner en duda la imagen que proyectó Zaragoza de defensa de las políticas de igualdad que permearon todo el actuar municipal. Ese renacimiento experimentado por la ciudad, por el espíritu de cambio y alegría que la animaba, Creo que tuvo fiel reflejo en ser una de las corporaciones más prolíficas, que más niños y niñas alumbró por parte de concejalas de gobierno y de asesoras y de asesoras de grupos municipales en general. ¿no? A mí eso es algo que me produjo una especial alegría porque al fin y al cabo quería, quería expresar de una forma coral todo un canto a la vida a lo largo de toda nuestra corporación. Quiero agradeceros también a vuestra valentía, ¿no? el haberos sabido mantener unidos y unidas en unos tiempos en los que pese al hostil entorno en el que nos movíamos creo que mantuvimos mantener una imagen coral, ¿no? tal vez una orquesta de jóvenes músicos que pese a la falta de ensayos no intentaba no desafinar y yo creo que sonábamos bien porque transmitíamos alegría transmitíamos vitalidad y espíritu transformador a los funcionarios que os encontráis aquí, de apoyo al Gobierno, gracias Ángel Aznar, no te veo, pero imagino que estarás por ahí, una vez más agradeceros vuestra lealtad y vuestro concepto de defensa de lo público. Sé que no fue fácil para algunos dar ese paso adelante cuando otros optaron por ponerse de perfil. Excusa del cuadro también, como homenaje sobre todo a la gente de Zaragoza en Común y de todos aquellos que tras las elecciones siguieron en la pelea del día a día, en la, en la calle, en las asociaciones, en los barrios, en los, en los colegios. Para nosotros fuisteis un apoyo crítico y un referente, y demostramos que sí se puede gobernar entre todos y con la gente. Un gobierno de gente sencilla y para la gente sencilla, y por eso agradecíamos y agradecemos ahora, sobre todo los cuidados que nos prestasteis la gente del personal de secretarías, de comunicación, ordenanzas, que algunos os veo por ahí, y las limpiadoras. Mi recuerdo especial al equipo de escoltas que ha venido hoy al completo y os agradezco vuestra presencia con Paco a la cabeza, testigo mudo del he vivido, pero que vuestra profesionalidad y discreción desde luego facilitaron nuestra vida en el día a día. Y por último a mi familia, directamente perjudicada por el desempeño de mi función representativa, que supo aguantarme y bajar los pies a tierra cuando se veía necesario. Nunca podré agradecerlo bastante a Zaragoza y sus gentes el que me permitiera quererla tanto y crecer en el intento mejorándome como persona. Por último, mi reconocimiento a Eduardo. Yo creo que las vidas se entrelazan cuando llega el momento y así ocurrió entre nosotros, como bien has, como bien ha relatado. Me siento muy afortunado de ponerme en manos del mejor retratista vivo de nuestra tierra, en el mejor momento también de su dilatada carrera. Y también ese haber sido su objeto, pues para mí el haber compartido estos meses eh, de, de la realización del retrato, pues de alguna forma me ha adentrado en un mundo que era para mí desconocido, ¿no? que es el propio proceso de creación artística. O sea que gracias por haber hecho, haberme hecho partícipe de él, porque para mí ha sido un auténtico disfrute y satisfacción por haber seguido todo ese trabajo. ¿no? Y como me has ido poniendo al corriente de los pasos que ibas dando, dando y el interés que te has tomado, desde luego, en que quedara tan bien como ha quedado. ¿no? Muy agradecido también por haberme situado en mi barrio adoptivo El Gancho, que tantas amistades y alegrías me ha deparado. Así que muchas gracias a todos por vuestra presencia y para mí es un día muy grato, y, pero sobre todo para mí es un día que os merecéis vosotros por todo lo que hicisteis en su día. Gracias.